<risa> Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Huesca, en el circuito de ciclotros Este año otra vez lo han vuelto a cambiar Lo han hecho duro que te cagas Dos zonas, la zona hasta del bosque, de los pinos Hay una subida y unas escaleras súper largas Que hay que bajarse, sí o sí o sí Y luego la zona esa de allá del descampado Como pues, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta ya tiene la lluvia, por nosotros. Esta noche hay lluvia y mañana en la carrera del tío y eso, pues está majado. Madre, mira dónde estamos. ¿Dónde está dejó... el circuito? No, por... uh, no, la primera, la última parte no, porque me quedo un tanto en el culo. Se ¿El traslado del culo en la manilla? Por la manillaré. El... <risa> Mira, bici al hombro y lo mejor. Bueno, no hay... mañana a tope, a triunfar. A partir de la noche dan agua. Así que, ¿qué espera barro? No ver barro. ahora pues ¡Grabaste, que sí que va a ganar! Pues, pues como todos... ¡Vaya día! Toda la noche viendo se ha puesto el circuito bueno, ya verás qué embarrada. Vas a terminar de mierda hasta aquí. Me voy a dar una vuelta a calentar a ver cómo ha cambiado con respecto a ayer. ¡Vamos! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Pero y más! ¡Pero qué has hecho! ¡Que se está roto el Paraguay! ¡Se tiene no? Oye, que yo me toque ya, que me están llamando. Toma, te quiero.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 Es para es para el el cine, es para el para el cine, es Corrón, la Queda suspendido. La... Te lo guardo. Te lo guardo papel. ¿Qué pasa? ¿Qué está bajando muy mal. es muy pequeño, ¿eh? Para días de lluvia. Para días de todo, ¿eh? Es pequeño para días de todo. Bueno, eh. Un día fantástico. Eh, un regalo de cumpleaños estupendo que le he hecho yo a mi mujer. Eh, ¿Te ha gustado mi regalo de cumpleaños? Sí. ¡Ayuda! Me tiene que querer mucho, mucho, mucho para aguantar esto. Está hinchando los globos del 41 años en la última vuelta, ¡Ayuda! mientras nevaba. David, venga para afuera.